Bienvenidos a todos a esta tercera edición de Armarios Abiertos, organizado por la red de Centros Culturales Españoles, en colaboración con la Academia de España en Roma y el Centro Niemeyer. Un saludo y agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo en directo desde los distintos Facebook Live de toda la red de Centros Culturales y también a aquellos que nos están viendo en diferido. Eh, queremos contarles que esta tercera edición de Armarios Abiertos es un programa que contiene una serie de actividades en, mar en el marco de la defensa de los derechos del colectivo LGBT que organizamos entre toda la red de centros culturales españoles y la academia. A diferencia de años anteriores, esta edición de Armarios Abiertos comenzó en junio y se va a extender a lo largo de todo el año, hasta junio del 2023, eh, cuando dará inicio, inicio a la cuarta edición. Con armarios abiertos pretendemos poner en común eh, el hecho de manera natural y sostenida desde todos y cada uno de los centros culturales de la red, eh, el trabajo sostenido con la comunidad LGBTQ. Con esta tercera edición pretendemos reforzar nuestro posicionamiento estratégico y sostenido con las comunidades diversas. Este, como dice, dije, esta edición de, de armarios abiertos se compone de una serie de actividades, entre las cuales hemos tenido talleres, conversatorios, pero el programa central, el eje vertebral de esta edición, es este ciclo de cinco conversatorios curado por Fe Favila y Pablo Martínez, a quien agradecemos muchísimo su presencia, que nos están acompañando. Este ciclo llamado Un temblor, una grieta, un desvío sobre las potencias de lo queer ante un sistema en crisis permanente, eh, como comentaba, se compone de cinco conversatorios, y hoy estamos comentando y comenzando el segundo conversatorio, el segundo encuentro de estos cinco, que hemos titulado, Acá soy la que se fue, diálogos y confrontaciones en torno a las diásporas queer y los exilios. Ya Pablo y Fefa nos estarán comentando quiénes son las maravillosas personas que nos acompañan en este panel, eh, y bueno, agradecerles a todos, a todas las redes, centros culturales, al Centro Niemeyer, a la Academia, por hacer posible esto. Saludo también a David, eh, director del Centro Cultural España-México, que también nos está acompañando. Eh, y bueno, les doy la palabra a Pablo y a Fefa para que presenten a, to a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias Florencia, y muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotras, acompañándonos. En esta segunda sesión, como decía Flor, del, del programa de este año de armarios abiertos, que hemos tenido la suerte o la fortuna, tanto Cefa como yo, de comisariar para poder poner en juego y en debate algunos de los temas que a nosotros nos parecían más urgentes para pensar o seguir pensando la situación de las disidencias sexuales en los distintos contextos, tanto latinoamericanos como de eh, parte de, de África, como también Europa, ¿no? que es eh, los eh, focos en los que nos estamos centrando en esta edición y donde AECI tiene sus centros eh, instalados. Eh, en la sesión de hoy, que como decía Flores es la segunda, nos parecía interesante continuar con parte de los debates que se abrieron la sesión anterior, la sesión que, que, que abríamos ¿no? con las violencias de los estados en contra de las disidencias sexuales y cómo los estados en ocasiones atacan o son unos de los grandes enemigos de los, de, de los disidentes sexuales, y en esta sesión hablaríamos de, de los exilios. ¿no? A lo largo de las cinco sesiones nos interesaba tanto a Cefa como a mí plantearnos o preguntarnos para esta década de los, de, de los 20 cuáles eran los desafíos de la comunidad LGTBI y en cada una de las sesiones nos estamos adentrando desde la crisis pero también desde la esperanza o las utopías que pueden abrir el pensamiento queer o el pensamiento disidente sexual y las prácticas de la disidencia sexual para pensar futuros por venir. En la sesión de hoy nos acompañan cuatro personas. Que a quienes estamos muy agradecidas que, que estén con nosotras porque admiramos sus trayectorias y sus trabajos y porque pensamos que para el tema de la sesión de hoy, que CEFA después explicará e introducirá de una forma mucho más detallada, nos parecía que eran fundamentales y que podían aportar distintas perspectivas desde distintas posiciones, tanto por su trabajo como pensadoras, como su trabajo en el campo de la militancia y de los, de los activismos. Me gustaría empezar por, eh, por bueno, por, quizá por dos de las personas más cercanas de la mesa con quienes tanto CEFA como yo hemos colaborado o conocemos de, de los últimos años, como puede ser Lucía Egaña Rojas. Lucía Egaña es, aparte de una amiga muy cercana y colaboradora, es una artista eh, y pensadora que ha realizado, bueno, parte de su investigación ha estado centrada en el posporno. Ella es de origen chileno y está asentada en Barcelona desde hace más de una década y ahí ha explorado, bueno, cuestiones relacionadas con el posporno, las incidencias sexuales. Tiene una película que os recomiendo, que además es como yo conocí a Lucía y hace casi más de una década, ¿no? Cuando con su película Mi sexualidad es una creación artística, ¿no? Y también ella, bueno, ha publicado distintos, tiene una labor muy eh, extensa como escritora y como editora, por ejemplo el título de la sesión de hoy parte de una de sus publicaciones, no sé si luego Cefa o ella misma nos podrá hablar un poco de esto, aunque no se centra esa publicación, no habla expresamente sobre, pues, explícitamente sobre el exilio. Y con Lucía yo he trabajado, he tenido la suerte de trabajar en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, dentro del programa de estudios independientes del del PEI. Allí conocí también, o conocimos, eh, tanto Cefa como yo a Diego, Diego eh, Posada, que es cuyo origen es colombiano y que ahora está asentado en Barcelona también, es un artista bien, cuya bien. investigación o cuyo trabajo está centrado en las disidencias sexuales o en la exploración de las violencias que se dan sobre los, los sujetos y la disidencia sexual. ¿no? Distintas formas en las que la, la matriz colonial ha formateado de alguna manera la, eh, la sexualidad. ¿no? Él está a punto, si no me de defender su tesis doctoral ¿no? para, para doctorarse y además él forma parte de, de un colectivo que, bueno, pues que tiene justamente eh, como título o como el, el, el nombre del colectivo es este mismo de sexiliadas ¿no? y creo que luego Diego nos podrá explicar mucho mejor parte de, de, de este trabajo. Para continuar me gustaría seguir con Joel Zúñiga, que es uno de, es, es uno de los eh, participantes, creo que ahora está sin cámara Yo, Joel, eh, es un sociólogo, ha trabajado en el campo de la sociología y del género y él es originario de, de Managua, Nicaragua, aunque ahora vive en Bristol, en el Reino Unido y en parte tiene que ver con los temas, de esta situación tiene que ver con los temas que, que, que vamos a abordar hoy. El ¿no? desde 1986 ya comenzó su militancia en grupos activistas. En, en, en Nicaragua, siendo, form, formando el primer grupo de, de militancia lésbico-gay en, en Nicaragua, un, un grupo que tuvo distintas represiones ¿no? y, y tuvo un, un, un, un, bueno, un, unos devenires relacionados con el autoritarismo y con distintas restricciones dentro de Nicaragua, que después nos podrá hablar eh, con más detalle, y él ha trabajado trabaja eh, en el campo de los derechos derechos humanos desde la década de los 80, bien en relación a las disidencias sexuales, pero también en relación a la pandemia del SIDA. ¿no? Eh, y por último, eh, pero no por ello menos importante, Sandra Hale. Eh, que nos hoy con conecta desde Alemania. Ella es cubana de origen y ella bueno, tiene un trabajo muy interesante. Yo os, re os recomiendo que visitéis su proyecto o, o parte del proyecto del que ella forma parte, como es afrocubanas.com, ¿no? en el que podréis encontrar buena parte del pensamiento que ella despliega. Ella es psicóloga, periodista y editora de género investigadora. Es licenciada en Psicología por la Universidad de La Habana ya en, en 1996 y todo su trabajo está relacionado con cuestiones vinculadas con el género, la comunicación y cuestiones vinculadas con la racialización ¿no? y con la negritud. Yo creo que, que hoy tenemos unos eh, invitados eh, estupendos para poder acompañarnos en el debate que queremos activar hoy y le doy la palabra a Cefa. Muchas gracias por, por, por acompañarnos. Eh, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Eh, muchas gracias a, a las personas que estáis ahí trabajando para que esto sea posible, pero sobre todo eh, muchísimas gracias a las cuatro personas que vais a eh, conversar hoy por la tarde. Creo que es un lujo teneros, juntarnos y juntaros a, a, a las cuatro en, en esta tarde de final de, de final de agosto, que para muchas, por lo menos a este, a este lado, ya suena a final de vacaciones. Eh, también dar las gracias a todas las personas que estáis en el streaming, escuchando, eh, utilizando este tiempo para participar en, en, esta, en esta conversación desde... Eh, desde diferentes lugares que, que creo que, que, bueno, que las preguntas también que podáis hacer al final, a través del chat, eh, pueden enriquecer muchísimo nuestra, nuestra visión y la contribución que, que las personas invitadas van a, van a, a darnos. Bueno, el, la sesión de hoy eh, está marcada en un título que, como bien dijo Pablo, eh, recoge eh, un libro que coedita una de las personas invitadas, que es la amiga, gran amiga Lucía Egaña Rojas, de, de origen chileno, y que ella probablemente a lo largo de la conversación, porque tiene mucho que ver con lo que planteamos acá, eh, lo que recoge también eh, eh, ese, ese libro, pueda, seguro que nos va a reseñar o... O a decir algo de lo que ahí está. Ese, ese título es Acá soy, lo que se fue, Acá soy la que se fue. Eh, hemos utilizado un subtítulo, Pablo y yo, que es diálogos y confrontaciones en torno a las diásporas queer y los sesilios. Eh, la conversación, eh, esta conversación que vamos a, a iniciar, propone reflexionar colectivamente a través de las encrucijadas y experiencias que atraviesan a los sujetos racializados, mayoritariamente en América Latina, eh, sujetos marrones, sujetos racializados de la diáspora eh, latinoamericana. Todas las personas que hoy intervienen forman parte de esa diáspora latinoamericana que encarnan la intersección de la identidad y orientación sexual en las relaciones coloniales de poder material y simbólico en el marco de sus experiencias migratorias del Cecilio. Son cuatro personas de diferentes países americanos que se encuentran actualmente viviendo en países de eh, la Unión Europea. El planteamiento inicial es interrogar estas experiencias desde una perspectiva crítica. Cuando decimos crítica nos referimos a transfeminista y queer en este marco en el que estamos eh, hablando, para que esas experiencias arrojen luz sobre los diversos y complejos significados de las vivencias sexuales migratorias no normativas en contextos urbanos transnacionales. Y en concreto, como decía, en las urbes europeas. En este caso, las urbes del Estado español, de Alemania y de Inglaterra, lugares donde están las personas que conversarán hoy actualmente viviendo. Diversas narrativas del sesilio operan en los cuerpos de la disidencia sexual, de la diáspora encarnado en claves de identidad cultural, en claves de identidad de género, en claves de identidad colonial, en claves de identidad mestiza, en claves de, de identidad de clase social también. Podemos añadir muchísimas identidades que intersectan en, en, estos, en estos procesos. El objetivo de, de esta mesa es subrayar estas experiencias diversas y a la vez comunes. Comunes a las personas que van a conversar y comunes a un conjunto, creemos, eh, amplio de eh, disidentes sexuales que eh, experiencian o viven eh, eh, en situaciones de, de exilio al margen de su origen de, de procedencia. Sujetos que, eh, en segundo lugar, eh, intentan eh, abrir una nueva puerta o nuevas puertas a un proceso de resistencia a través de los procesos de descolonización, de las propias lecturas queer y transfeministas y de las técnicas biopolíticas y de producción de sexualidad patriarcal y neoliberal que actualmente imperan en, en, en nuestras formas de entender y de identificar los sentidos socioculturales a los que eh, estos sujetos se ven sometidos a través del odios, odio sexual, el odio racial y por otra parte también queremos interrogar o queremos abrir eh, un diálogo en torno a la producción de racismo, a las experiencias de racismo que eh, las experiencias propias del Cecilio incluyen eh, en las relaciones con las instituciones oficiales, En cómo esa reproducción de la normalización eh, no solo en relación a las prácticas de la heterosexualidad, en relación a las prácticas patriarcales, sino en relación a las propias prácticas migratorias y a las propias experiencias racistas que los sujetos a menudo eh, ve, se ven sometidos en sus procesos de, de, de migración. Estas son, digamos, las, mm, las perspectivas, las relaciones que queremos poner sobre la mesa y con las que queremos iniciar este, este, este diálogo en torno a lo que es un, un eje muy complejo que probablemente deje muchísimas preguntas eh, en el tintero, muchísimas preguntas abiertas, pero que creemos que es fundamental eh, responder en, en, en su inicio o abrir eh, el coloquio dentro de la producción de esas crisis que el capitalismo actual eh, nos, eh, nos hace vivir, nos hace, eh, nos hace construir a un lado... A un lado, a unos lados o a otros. La migración, el exilio y el destierro como mmm, producción de heridas en que las personas queer están, eh, están sometidas a vivencias, mmm, a vivencias particulares. En este sentido, eh, doy paso ya a, a las personas que van a hablar con una pregunta eh, que consideramos mmm, como inicial y, y, y que puede eh, subrayar el, en concreto el marco de esta, de esta conversación y que no para todas las personas está clara o es mmm, clara ni teóricamente ni en su experiencia política ni en su experiencia vital, que es la propia, uh, el propio término con el que subrayamos este, este, esta conversación. ¿Qué es el sesilio? ¿O qué, ¿Cuáles son los significados con los cuales vosotras identificáis esta experiencia? Muchísimo más allá de lo que dice eh, la RAE, que recoge el propio término, lo que nos gustaría saber es cuáles son vuestras propias experiencias biográficas, pero no solo biográficas, sino familiares, comunitarias, eh, políticas... Eh, que definen actualmente, que cambian o que han cambiado a lo largo de los años en los que lleváis también viviendo en, en las ciudades de la Unión Europea y que eh, identificamos, identificáis o podéis enunciar como, eh, como sexilio, ¿Qué es el sexilio, ¿Qué violencias específicas se añaden a las migraciones en las metrópolis eh, europeas y cómo interse interseccionan esas violencias en relación a esas señas de identidad a las que me he referido anteriormente. La raza, la clase, los procesos de desplazamiento cultural y eh, las relaciones en contextos culturales eh, alejados por diferentes circunstancias, cada, uno, cada una de vosotras eh, actualmente en, en vuestra en vuestra vivencia y en vuestra experiencia uh, social, comunitaria, por supuesto también biográfica, en los países en, en los que estáis y en las ciudades en las que os estáis, en las que estáis trabajando, en las que estáis viviendo. Barcelona, Bristol, Hanover son uh, las ciudades que acogen a cada, a cada uno, a cada une de, de vosotros. Eh, pues no sé quién quiere empezar a responder esta, esta pregunta que, que pretende dar un marco, un contexto de significado a esta conversación. Joel, ¿quieres comenzar? Eh, ok. Bueno, eh, sí, es un, sí, en relación a la pregunta esta de con del concepto de sexilio no es, bueno en lo personal creo que es que pasa más allá de para mí de, lo, de lo, del, del hecho de, de identificarme como gay no como, creo que trasciende más allá de la orientación o de la preferencia sexual que uno puede tener. Porque eh, violenta, por ejemplo, cuando uno sale de, obligado a salir de un país por circunstancia meramente, por ejemplo, en mi caso, que fue por razones políticas, eh, y le agrego el componente de la identidad como tal. Entonces, creo que, el primer efecto que se tiene es, es más de carácter más de humano, o sea, porque al final todos somos seres humanos, entonces ese efecto eh, que, que que realmente trastoca más allá, por eso digo de la preferencia misma o de la orientación o de la opción que se tenga, porque cuando sientes que te violentan esa integridad como ser humano, que pues no tiene ningún derecho, entonces, evidentemente eso, eso, eso, pues, eh, le hace a sentir a uno mal. Pero hay dos puntos fundamentales que creo que son los que uno más resiente. Uno es el sentido de pertenencia, porque venimos de una sociedad que a pesar pues que tiene sus malos y sus buenos, eh, cuando te quitan ese sentido de pertenencia de donde estás, te desarraigan y te obligan a salir, evidentemente eso transforma todo tu, tu, tu, tu forma de ser como ser humano, pero también todo tu entorno. Entonces, eh, es... Casi literalmente, como comenzar a vivir tu, tu sexualidad en otro espacio, en otro lugar. Entonces, eh, en ese sentido, creo que hay, hay cosas que uno se puede apropiar en términos de, de la, del sobrevivir o el de vivir en otro, en otro país. Y es el hecho de. de mantener viva esa resistencia, esa esperanza, de que algún momento uno va a regresar y va a encontrar tal vez las cosas diferentes. Y, y, y eso es lo que hace realmente. Es, porque, o sea, cuando, cuando salí, por ejemplo, de Nicaragua, y no, es, no, era, no, no lo tenía como... No estaba entre mis planes de vida. Esa es la verdad. O sea, tuve que salir de un momento inesperado, un día como hoy hace cuatro años, lo recuerdo muy bien, ¿no? O sea, cuando eh, me, me acompañó mi familia al aeropuerto, con todas las medidas de seguridad para que no me detuvieran, y, y llegar a un país extraño, con otra lengua, con otro idioma. Eh, es como no sé es como es como es como eh, volver a empezar no o sea porque eh, entonces en ese sentido yo puedo decir que hay cosas que que sí se o sea como o sea toda la preocupación todo lo que uno trae consigo en la maleta también eso pues, y también con la esperanza de encontrar un espacio distinto donde uno llega a vivir, eh, pues se convierte al final en, en, en un reto más, ¿verdad? En un sentido de sobrevivencia y en el cual, no sé, lo que pasa es que como nunca ha sido difícil para mí el asunto de mi propia, eh, de mi propia identidad. No, o sea, tuve que, en mi historia, pues tuve que, que enfrentar diferentes situaciones. De hecho, en 1987, cuando se formó el primer grupo, fui, fue el primer grupo violentado políticamente en mi país. Y que, de hecho, bueno, por una coincidencia histórica, el el actual presidente de Nicaragua, en ese entonces era presidente también de Nicaragua, entonces me ha tocado vivir dos situaciones de violencia con el mismo presidente, fue pues, en un talapso de 35 años. Entonces, eh, eh, digamos que eso, pues, a ver, creo que lo que más uno siente es eso, pues en mi personal, para mí es lo que más siento. ¿Verdad? Que el, en esa vez, hace 35 años, pues tuve que quedarme en el país y enfrentar la situación. Hoy cambian rotundamente, ahora es al contrario, tuve que salir del país. Y, y eso me, me obligó al exilio como tal. Entonces, eh, pues nada, uno aprende a vivir en el exilio, ¿verdad? Y creo que... A pesar de no, de como he dicho, nunca ha sido un problema para mí el ser abiertamente gay, ¿verdad? Entonces creo que tampoco aquí lo, lo fue, a pesar, lo ha sido, tampoco no lo ha sido, pues porque creo que lo más que difícil de, del shock cultural de cuando entras a una sociedad, creo que tal vez Sandra... O Lucía o lo, lo pueden haber vivido, pues, venir a un país donde yo no sabía ni una gota de inglés, ¿verdad? Entonces, y como hay una frase en mi país que dice, Lora vieja nunca aprende a hablar, casi me pasa lo mismo, ¿verdad? Con 55 años venir a un país de habla inglesa y de repente tener que aprender inglés, ahora sí me defiendo un poco, bueno, ¿verdad? Pero, pero en aquellos tiempos cuando vine no sabía más que decir good morning. Entonces, eh, venir a integrar toda una serie de conjuntos de mi personalidad a un país distinto con una lengua distinta con un montón de gente diferente que creo que le pasa a la gente blanca cuando visita nuestros países en América Latina que cuando llega al aeropuerto lo miran a todos morenitos o negros verdad y entonces todos se parecen dice a qué me parecía lo mismo cuando viene todo el montón de gente blanca yo le decía, aquí no miro ninguna diferencia entre un blanco y el otro. Pues. Entonces viene siendo como, como una especie de bueno, un shock cultural, un shock absolutamente, y que, y que se convierte en un doble reto: o sea, cómo integrarme a esta sociedad, ¿verdad? Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista gay. Entonces, una bueno, cosa es, bueno, pues, hay, hay sus facilidades, ¿verdad? Porque acá, pues, la gente es pública, es bien abierta. Y, pero, pero sí, ese es más o menos lo que uno encuentra, lo que yo sentí, lo que encontré, ¿no? Y, y, y entonces es como irse al exilio, pero vivir en otro planeta, dentro de la misma tierra. Entonces era como, entonces, y, y claro, pues sí, ha sido una experiencia en el cual. El exilio se ha convertido más bien, no en el sentido de protección y seguridad, sino más bien se ha convertido para mí en el centro de mando para establecer nuevas cosas que yo puedo hacer. ¿Verdad? Por mí mismo y por mi gente. Porque eh, de mi organización, de 240 que éramos miembros de organización en Nicaragua, el 90% está en el exilio. Entonces, eh, nos fuimos obligados a salir. Todos, ¿no? Todos. Entonces, y creo que, pues sí, creo que ahí vive uno con las añoranzas, va con las esperanzas, pero jamás con el punto de vista de, de decir, bueno, como esta historia es diferente, este país es diferente, yo aquí no más llego. No, al contrario. Es, yo siempre he pensado que es una parte de la transición de las experiencias que uno puede ir acumulando y que al final pues va a tener sus resultados de algún día, pero llegar a ver cosas concretas en mi país, ¿no? De, de avance, más o menos por ahí. Muchas gracias, Joel, por tu intervención. Seguramente en las próximas preguntas puedes retomar alguna de las cosas que has, que has comentado ahora. Eh, también un poco por procedimiento intentemos, para, sobre todo para tener tiempo las dos horas que, tiene, eh, que tenemos de acotar eh, un poco cada respuesta de, de, cada, de cada uno porque así al final podemos eh, avanzar y hacer mm, toda la batería de preguntas que tenemos prevista con todos los temas eh, que habrá. Mm, diferentes apartados donde podemos um, incluir aspectos pues, de vuestras militancias y de vuestras, de vuestras reflexiones. Lo digo para que vosot vosotras mismas, porque ni Pablo ni yo nos apetece eh, interrumpir ni moderar demasiado esta conversación, porque aunque sea online pretende ser una, una conversación, que tengáis en cuenta pues un poco los tiempos de los tiempos de intervención. Pues eh, nada, Lucía, que te tengo aquí enfrente, en pequeñito, ¿qué, qué opinas tú? ¿Qué nos dirías de, de, de tu cecilio de, del Cecilio tuyo y del de tu comunidad y de tus experiencias de Cecilio y de tus reflexiones y prácticas de vida, artísticas, teóricas, pero sobre todo de vida. Vale, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación, Fefa y Pablo, y gracias también a todas las personas que no se ven en la pantalla y que están haciendo todo lo que es necesario hacer para que estemos aquí. Eh, y a todas las compañeras de mesa también, que, bueno, hay gente que conozco, hay gente que no conozco y hay gente que quería conocer hace mucho tiempo. Eh, bueno, me, me resulta interesante hablar después de, de Joel, porque, bueno, a pesar de que tengo cierta resistencia a considerar que mi experiencia personal pueda ser relevante en tanto experiencia personal, sí es... Eh, Interesante vincularla con la de Joel porque y, y justo estar hablando hoy día desde desde Alemania que, que justo fue el país en el que estuvieron exiliados mis padres 12 años y yo nací en el exilio de mis dos padres eh, que estaban exiliados por, por, la, por la dictadura de Pinochet en Chile. Eh, y eso me hace tener una relación bien particular con lo que es el exilio, ¿no? que en el caso de Joel es, es encarnado en primera, de primera mano. En el caso mío, el exilio fue vivenciado de una forma un poco subsidiaria en relación a que era un exilio heredado eh, de alguna manera. Eh, y cuando yo migré a España, eh, me llamaba mucho la atención la desaparición del término exiliado, de alguna manera. ¿no? Hoy en día se habla mucho de refugiados y hay una serie de políticas eh, europeas que están orientadas a la visibilización de los refugiados y de alguna manera siento que no se habla de exiliados y que en el contexto del Reino de España al menos se refiere a los exiliados españoles de la, de la guerra española y que a los exiliados de, de Chile en los 70 se les llamaba así, y esta, este, cambio de, este cambio terminológico creo que tiene que ver también como con dónde se pone el foco, ¿no? si en esa experiencia de expulsión de un territorio o en, esa, en ese interés de visibilizar la acogida. ¿no? Pero bueno, en mi caso yo, yo siempre crecí escuchando la palabra exilio y la, y la tuve muy presente. Y, y en ese sentido... Eh, era, eh, ha sido una palabra que tiene en, en mi biografía un peso bastante terminante por lo tanto cuando bueno, esta experiencia significó eh, que, yo, que yo viviera accidentes eh, biográficos bien especiales como por ejemplo el, el hecho de ser apátrida, eh, a los hijos de exiliados chilenos no, no se les daba la nacionalidad hasta que no sacaran como un primer documento en Chile y por lo tanto yo fui a patria hasta los 15 años junto con mi hermano eh, cruzamos de, de, de Alemania a Chile en la página en una página del pasaporte de mi padre y, y en ese sentido es que también creo que el exilio siempre produce una relación con esta palabra incómoda que es patria son puros términos un poco eh, un poco institucionales quizás de alguna manera no pero eh, para mí, el, el haber sido apátrida 15 años de mi vida, los primeros 15 años de mi vida, tiene que ver con, eh, bueno, con, una, con una experiencia que me vincula desde el nacimiento a la migración y a, y, a ese, y a esa relación compleja con el lugar de origen, si es que puede existir un lugar de origen. ¿no? Eh, ahora bien... Eh, mi experiencia personal, a diferencia de la de Joel, es que yo no tuve que salir forzadamente de Chile. Yo salí porque decidí salir de Chile. Y mi experiencia personal es, eh, supongo que la de un conjunto de personas también, que después de salir de su lugar de origen, eh, empiezan a habitar las disidencias sexuales. Es decir Yo salí considerándome una persona totalmente heterosexual y después de haber salido, es que eh, a la par como de este proceso migratorio, porque a pesar de que yo nací en el extranjero, no me consideré migrante cuando nací. Eh, es como, no sé, hay como muchas experiencias que se pueden cruzar de distintas formas en, en cada vivencia. ¿no? Eh, y, esta, y esta relación del exilio con mi biografía también me ha, me ha hecho ser muy suspicaz con el uso de la palabra sexilio, muchas veces. Eh, en el sentido de que muchas compañeras europeas que, que migraban al interior de Europa y se consideraban a sí mismas exiliadas, a mí me parecía que era, que era extraño usar la palabra exilio cuando había la posibilidad de volver a su, a su lugar de origen. Eh, con los años he ido matizando también esto, la verdad. O sea, creo que eh, hay, una, hay, hay muchas formas de ser exiliados, hay muchas formas de ese exilio y, y la experiencia, eh, digamos, eh, el poder volver a veces físicamente al lugar de origen, eh, no necesariamente tiene que ver como con, con, eso, con, con, con la sensación de pertenencia necesariamente, eh, o, o con un desarraigo sexual, ¿no? como algo de lo que decía Joel, ¿no? esa sensación de desarraigo. Eh, hay, por lo tanto, sí creo que hay exilios también al interior de un, de un mismo país. ¿no? Hay muchas veces en que hay exilios al interior de un mismo país, gente que migra de una ciudad a otra y, y se van produciendo también relaciones, eh, eh, relaciones curiosas con lo que, son, lo que es el centro eh, y lo que es lo que se descentra un poco. Eh, yo de alguna manera, sin querer definir lo que es exilio, porque creo que hay muchas posibilidades de definirlo, Sí, creo que hay eh, una especie de metáfora que a veces significan las disidencias, eh, que es una sensación de exilio o de desarraigo de ese territorio que podría ser el heterosexual, ¿no? como un territorio institucionalizado, fijo, eh, tradicional, eh, como lo que quizás podría ser una patria, <risa> una cuestión súper convencional, si se quiere. Y en ese sentido, eh, la experiencia de lo queer o, o lo disidente puede ser eh, parte como de un cierto nomadismo identitario, como, como he escuchado que, que se llama a veces. Aunque me gustaría siempre como eh, matizar, porque también creo que la experiencia de la disidencia y la experiencia de la heterosexualidad eh, tiene muchos, muchas eh, diferencias al interior, es decir, no hay una pura única nación heterosexual y todos los que salimos de esa nación eh, somos <ríe> eh, de la misma forma, no eh, nómades identitarios o exiliados, sino que también creo que eh, que, el, que el patrón heterosexual va modelando los cuerpos y las experiencias de formas muy diferentes ¿no? y en ese sentido eh, las fronteras no son solo sexuales, ¿no? sino que también son sociales, corporales, eh, y, y ahí sí creo que, el, que considerar la geopolítica en ese análisis debería ser algo importante, ¿no? como pensar cómo la colonización afecta a los distintos cuerpos en todas esas movilidades, creo que puede ser relevante. Pero bueno, empiezo, empiezo a derivar así como desde una forma quizás como más... Eh, teórica, porque tampoco me interesa de, eh, retenerme mucho en mi experiencia personal, y también como por ir eh, soltando puntos que podemos o no retomar después, así que igual, eh, no sé, sigamos, sigamos conversando. Genial, yo creo que has abierto ahí un melón importante, añadiendo el nomadismo sexual en... En, en su vertiente topográfica en relación a la heterosexualidad. Y bueno, yo le preguntaría a, a Diego qué, qué añadiría o qué aspectos eh, introducirías al sexilio en este momento, eh, en este momento en que vas a ser doctor, pero en este momento también de, de, de crisis, eh, de una crisis muy específica, de un aceleracionismo, Uh, del capitalismo que afecta sin duda alguna a, a los procesos materiales y a la geopolítica mundial y por supuesto define el sesilio de las disidencias sexuales en, en el marco de las metrópolis europeas. Diego, no sé si, si puedes... Sí. Hablarnos algo desde ahí Hola. o añadir lo que quieras. Hola. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias a todos las que nos ven y a las compañeras que están aquí en la mesa. Eh, bueno, el término sexilio, el concepto sexilio es algo que yo ya había discutido con, con eh, Lucía durante el PEI, de hecho fue como una de, de las cuestiones que discutimos constantemente. Eh, está la cuestión de, de, de que el exilio es una, un desplazamiento forzado, no deseado, que se obliga a, a las personas a que, a que, tienen, o que padecen del exilio, no pueden volver. Bueno, conocemos un poco esto. Entonces también pensaba, pensábamos o pienso yo como, como una pregunta sobre el exilio que se usa ahora de una forma más amplia eh, en general con los movimientos o desplazamientos generados desde... Las, las necesidades eh, que, que obligan a las disidencias sexuales a, a migrar, a moverse de los lugares de origen eh, o los lugares donde están asentadas. Pensar también, eh, pues, con el término del sexilio que, que fue creado por Manuel Guzmán, que es un teórico boricua, eh, que él, él cuando lo, lo añade en su artículo, que es un artículo sobre un, una discoteca. Eh, marica o queer en, en Nueva York de finales de los 90 eh, como en plena, en plena crisis del SIDA, bueno, 80s, 90s, está, está, está. él se refiere a, a su exiliado como a los, al empresario que ha montado esta, esta, esta discoteca y que realmente fue obligado por su familia a migrar, o sea que no es particularmente una migración por una cuestión de violencia de Estado o de violencia, de algún otro tipo de violencia. Entonces él lo plantea como, un, como una cuestión muy general. Eh, en mi experiencia, yo he emigrado buscando, bueno, buscando una, una vida un poco más tranquila, porque vengo de un país que lleva más de 60 años en guerra, o 200 años o 500 años en guerra, según como se quiera ver. Siempre ha estado en guerra, es la cuestión. Y es un Estado, es una nación en el que la heterosexualidad como régimen político se despliega por medio de la necropolítica. Es una, eh, se produce una circularidad de violencias en las que se concatenan la violencia heterosexual de las familias con la de la escuela, con la de la iglesia, con la del hospital, con todas las instituciones que digamos aquí también en Europa se podrían vivir y que vive mucha gente de formas distintas, con las violencias de la guerra, del paramilitarismo las violencias del Estado que persiguen específicamente a las disidencias sexuales y muy particularmente a las personas trans, particular, muy, muy, muy particularmente a las mujeres trans, eh, y también las guerrillas, eh, no solo las, como la, la, la parte de la violencia que sería como la, el Estado, que es la combinación de los paramilitares con, con el ejército y la policía, sino también las guerrillas. Entonces todos los actores armados han perseguido a las disidencias sexuales, entonces es un contexto en el que ser disidente sexual es estar un poco en riesgo y sobre todo si se es parte de una comunidad racializada, si se es parte de un pueblo originario, de un pueblo afrodescendiente o si simplemente se es, se es, eh, es de, de, eres de una clase social eh, baja, una clase social obrera, porque entre, entre, también está muy... Eh, Hace, está muy marcado por la clase, por la raza, la cuestión de la violencia eh, y también por el, por dónde se vive. En, en el campo es mucho peor que en las ciudades, pero aún así en las ciudades, pues la violencia heterosexual de este régimen necro, heterosexual de, de Colombia, eh, se vive en todas partes. Entonces, eh, bueno, yo creo que el sexilio tiene muchos matices, yo creo que se puede entender como, como... De alguna forma se entiende como una migración forzada que a mucha gente le toca vivir en, en el caso de Colombia y en muchas otras naciones latinoamericanas por la violencia directa de que existen amenazas en las que si uno se migra, si uno se, se va del país o de la ciudad o del territorio, eh, pues hay una amenaza en la que se va a asesinar y son amenazas que se suelen cumplir, eh, pero también eh, por el simple hecho de que la violencia eh, está presente constantemente, cotidianamente, pues eh, decidimos también migrar por eso. Entonces, pues tienen pues, muchas formas de entender el, el, eh, el término. Eh, como, como decías, creo que hay cuestiones específicamente de este momento del capitalismo y del neoliberalismo, que es como podemos entender el, el neoliberalismo en los territorios eh, colonizados. Que, que marcan específicamente a las migraciones eh, sexodisidentes y, y a los exilios y por ejemplo las pandemias y, y las, pan, las pandemias que llevamos viviendo desde los 80 hasta ahora la del COVID y ahora la del de, monkeypox, la viruela del mono, también marcan de forma muy precisa la vida de las personas sexodisidentes migrantes. Por ejemplo, para mí, para poder migrar y para todas las personas que queremos migrar como residencia, ya sea estudiante o la que sea, a España, se nos exige tener un, un examen serológico eh, en un centro eh, dado por las embajadas de España, que en el caso de Colombia son los centros sánitas que es una, una entidad privada española que está allá, y nos obligan a hacernos estos exámenes serológicos para mostrarnos que somos negativos eh, en general en, en enfermedades de, de transmisión sexual. Entonces yo creo que la cuestión de la epidemiología y de la medicina tropical y de la forma de entender los cuerpos que vienen del trópico y específicamente los cuerpos racializados como reservorios de virus y de enfermedades y como esos cuerpos incivilizados que van a contaminar los cuerpos puros de la blanquitud eh, de, de, la, de la frontera o de la, de, la, de la Europa fortaleza, pues también es muy importante y creo que eh, es una cuestión que ahora mismo eh, estamos viviendo y que nos está marcando de forma específica eh, casos muy concretos durante el inicio de la pandemia en Madrid. Por ejemplo, la presidenta de la comunidad decía que eh, el aumento de los casos del COVID era debido a los modos de vida de nuestra migración, como decía ella. Pero también podemos ver eh, como eh, instituciones anticidas de España, de Extremadura, ahora no recuerdo bien el nombre, ponen en, su, en, su, en la historia, en su página web de la historia del SIDA, que el, eh, el SIDA es una enfermedad que viene de África y que se eh, dio porque es, realizaban eh, rituales vudú con simios y entonces por eso se, pro, se produjo la transmisión y la mutación entre eh, del, de la, del, del, del SIDA que tenían los simios a los humanos. Entonces está muy presente toda la narrativa colonial de la epidemiología en las crisis... Eh, que estamos viviendo ahora y creo que es una cuestión que, que, que tener presente bueno, seguimos Muchas gracias Diego por esa, por esa aportación por ese los cuerpos eh, racializados los cuerpos que emigran de, de las personas eh, disidentes sexuales como entendidas en esas narrativas coloniales y profundamente racistas que sigue imperando desde el sida. Hasta, hasta actualmente COVID, eh, Viruela del Mono, que podemos volver sobre ello. Y cómo realmente también hace que ese concepto de Cecilio sea altamente complejo ¿no? y que esté lleno de matices y lleno de contextos eh, sociopolíticos eh, particulares que, que definen realidades diversas y complejas y que afectan incluso dentro de los procesos de migración a cuerpos de forma diferente o a vidas de forma, de forma distinta. Eh, en este sentido, doy paso a, a Sandra. Eh, Sandra, ¿qué, qué, ¿qué podrías añadir a, a este conjunto de, de matices que, que el término sesilio eh, tiene, sobre todo desde esa experiencia de, de un cuerpo negro, de un cuerpo eh, también que vive y habita eh, una isla, eh, Cuba, que, que es definida por una revolución socialista, pero a la vez históricamente ha sido definida por eh, una historia muy homófoba, muy lesbófoba, muy transfoba en relación a, a las vidas de las personas... Eh, Sexo, di, sexo y genéricamente disidentes en, en, en, en ese país. ¿Qué, qué, nos puedes, eh, ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero agradecer por la invitación. Se me había olvidado que el, el micrófono estaba está apagado. Eh, agradecer a las personas que están trabajando para que esta eh, presentación, panel, conversación eh, tenga lugar. Muchísimas gracias también a quienes me acompañan en esta, en esta tarde-noche. Eh, bueno, yo quisiera añadir, sí, efectivamente, como persona eh, negra, eh, que viene, yo apuntaba, eh, del Caribe, porque Cuba no precisamente es un país de América Latina, sino un país del Caribe, y para mí es importante eh, eh, remarcarlo porque a nosotras las personas cubanas, sobre todo del occidente del país, se nos ha eh, eh, de alguna manera insistido muchísimo que somos de América Latina y yo encuentro en eso un rechazo eh, eh, a, a la, a, a, al, al hecho de ser del Caribe, porque el Caribe es básicamente negro o fundamentalmente negro. Entonces, eh, apropiándonos de esta eh, caribeñidad, de alguna manera también estamos eh, eh, ejercitando eh, este pensamiento eh, eh, decolonial y que nos eh, sitúa en, en, en contraposición al, al, al, al, al discurso del gobierno cubano, que es un discurso eh, bien fuerte. Eh, yo quisiera eh, decir que yo es, no salí necesariamente, eh, o sea, no salí obligada a salir de Cuba, eh, yo eh, por muchos años me consideré eh, una persona migrada, aunque la razón por la que salí fue por una relación eh, amorosa con una mujer, una mujer también cubana y negra aquí en Alemania. Y con, con, a lo largo de los años me convertí en una, una eh, persona exiliada en el momento en que sentí que estaba siendo eh, perseguida políticamente por eh, precisamente el, el activismo antirracista y por el activismo en contra de la violencia. Eh, de género, la violencia machista y demás. Arribar a Alemania para mí ha sido como un, o la vida eh, en Alemania, unos años después de la Rio, ha sido como un sexilio dentro del sexilio, porque eh, Alemania es un país con otra lengua en esto eh, entiendo lo que dice yo, es con otra lengua, con otra cultura eh, bien diferente donde se manejan eh, muchísimos estereotipos acerca de las mujeres negras, las mujeres caribeñas. También en Alemania a Cuba no se le identifica, no se le conoce como un país del Caribe, sino de Sudamérica. Y es algo que constantemente tengo que estar eh, apuntando. Somos un país del Caribe. Entonces, cuando uno arriba, arriba también con todos los esquemas, estereotipos, mitos que tienen las personas eh, que, que viven en este país, que han nacido en este país, sobre mi país de procedencia. Y voy un poquito más allá porque yo he tratado de eh, romper esas paredes de este eh, exilio dentro del sexilio, cuando eh, como persona negra eh, me he intentado vincularme con otras personas eh, negras eh, aquí en Alemania, que fundamentalmente son personas de origen africano eh, que han llegado aquí a Alemania, entonces te encuentras en el sexilio de eh, rechazo a, a la homosexualidad, a la poliamoría, a la disidencia sexual y el, el, el, la barrera del, del idioma, del alemán, entonces, cuando estas personas ya son nacidas aquí, eh, son los llamados afro entonces el idioma empieza a jugar un, un, un papel muy importante. De esta manera, eh, hay una... o sea, yo no pudiera hablar ni siquiera de comunidad, somos eh, algunas personas que estamos eh, regadas por, por, por el territorio alemán, que somos personas de accidentes sexuales, somos personas queer, y somos personas negras a la, a, a, a la vez, y no cabemos en ninguno de los otros eh, colectivos, por llamarle de alguna manera. Y entonces, ahí es cuando yo hablo de ese sexilio dentro del sexilio, cuando pasa por el color de la piel, por el origen, por el, el idioma que hablas, que aquí es, o sea, puedes no eh, ser alemán, pero si hablas alemán ya tienes, eh, eres de una clase bien diferente a cuando no eh, hablas la lengua o cuando la estás aprendiendo. Y bueno, yo lo que quería era eh, añadir esos, ese, cómo, la, cómo la identidad racial, la, el origen racial, la raza, entre comillas, también modula esta experiencia, esta relación con eh, el sexilio. Muchas gracias, Sandra, por tu contribución y por abrirnos otra vez otro abanico y otros, otros escenarios, ¿no? esta idea del sexilio dentro del sexilio ¿no? y todas las presiones. Que las, que, las personas racializadas viven en algunos contextos, ¿no? O en algunos países, como puede ser el caso de Alemania, pero también en el caso de España, otros países de, de Europa. Para pasar como a la siguiente pregunta, me gustaría continuar contigo, Sandra, porque ahora es Creo que has explicado de una forma muy clara algunas de las presiones socioculturales que se pueden dar en un contexto como el alemán. Y en esta pregunta sí que nos interesaba empezar a pensar en este segundo bloque de preguntas sobre las normativas o cómo estas presiones, has hablado de las socioculturales, nos gustaría si nos podrías describir de una manera más, más precisa en relación a cuestiones normativas e institucionales que en el caso de Alemania eh, afectan a las personas que bueno, que se exilian o que salen de sus contextos por cuestiones de disidencia sexual? Eh, bueno, eh, aquí en Alemania es, a ver, llegar a Alemania, migrar a Alemania es eh, llegar y, y intentar tener un estatus es eh, bastante eh, difícil, yo tengo siempre la referencia de los Estados Unidos, porque dos millones de cubanos viven en los Estados Unidos. Entonces, siempre eh, estoy comparando con la posibilidad que tienen los cubanos, que está, lo sabemos, eh, por encima de personas de otros países de América Latina y del Caribe. Entonces, aquí en Alemania, por ejemplo, cuando yo eh, eh, llegué y no existía todavía el matrimonio igualitario, eh, las dos personas eran eh, consideradas, o sea, seguían siendo consideradas como eh, hombre y mujer, y eso eh, traía, o sea, te ponía en el diario preguntas constantes, que no solo era de dónde vienes, sino además yo, por ejemplo, eh, adquirí el apellido Abdala y era constante, eh, pregun se me preguntaba constantemente en instituciones donde quiera, si mi esposo me había eh, dado ese apellido Abdala, que es un, un apellido además que mantuve por muchos años para luchar contra la islamofobia. Obvia. Y eh, eh, ahora, como verán, eh, tengo otro apellido y este apellido, aunque am, am, yo lo, lo, lo, lo, lo veo como una especie de reparación. O sea, eh, eh, Alemania tiene una ley muy compleja con relación a, a, a los apellidos después de que haya un, una unión eh, legalizada entre dos personas de, de la misma... Eh, del mismo sexo, género, identidad de género o no. Sin embargo, yo este apellido Heidel lo asumí como una manera de reparación a mí, a una persona negra, un apellido que eh, abre eh, puertas, que me quita la... Um, o sea, es también la posibilidad de este pasaporte cubano, que es un pasaporte... Eh, bueno, en Cuba le decimos el pasapena, porque un, un, todos asumen que una persona con pasaporte cubano quiere emigrar o quiere quedarse en un país. Entonces, yo utilizo... Esta, esta ley, es dada por una institución que es eh, migración, en mi beneficio, en la reparación de una persona que viene de un país eh, del sur, que, viene, que es una, además es una persona negra, eh, eh, me han pasado cosas muy graciosas, la gente piensa que detrás de este nombre va a aparecer... Una, el prototipo de mujer alemana, porque además el nombre es Sandra y es muy común, y aparezco yo que pues soy un tronco de negra cubana, entonces es muy, eh, a, a, a mí me da muchísima risa, y, y, y así fue como decidí adquirir este apellido, mis apellidos, Álvarez Ramírez no me dicen nada, por supuesto que no me dicen nada, porque mis, eh, ancestros, mis ancestros fueron esclavizados, entonces eh, para mí es eh, eh, ha sido lo más Um, ¿cómo decir? lo más disidente que he hecho desde, desde mi, mi propia vida personal con relación a las instituciones aquí en Alemania porque sí existe el matrimonio igualitario existe la posibilidad de aportar las dos personas eh, o sea, de, de ser reconocida a la, hora, a la hora de declarar los impuestos eh, y demás, sin embargo, hay instituciones que siguen siendo heterosexuales, que siguen siendo eh, monogámicas, por supuesto, bueno, principalmente monogámicas. Aquí en Alemania tenemos que decir que la religión, hay, aunque hay separación entre el Estado y, el, y, la, y la Iglesia, la religión juega un papel muy importante, la Iglesia juega un papel muy importante. Eh, bueno, básicamente eso podemos después abundar en otros elementos. Muchísimas gracias, Sandra, porque no, no solamente nos has compartido bueno, las distintas capas de violencia ¿no? que se pueden generar apareciendo hasta la islamofobia ¿no? dentro de, de lo que es el nombre y el apellido ¿no? y en el encarnar un, un sujeto ¿no? en estas distintas capas de interseccionalidad, sino también nos has iluminado con una estrategia de resistencia ¿no? en relación a cómo poder jugar o esquivar la normativa y, y, y, y jugarla a, a tu favor, ¿no? que creo que es... Bueno, este debate también forma, es importante introducir esto también en el debate. Eh, nosotros, Cefa y yo, cuando pensamos en la configuración de estas mesas, tuvimos claro desde el principio que haciendo un programa desde España, eh, en relación y con invitadas del contextos latinoamericanos y, y caribeños eh, teníamos que hablar o en alguna de las sesiones hablar de la ley de extranjería eh, en España y cuáles son los límites en relación a, bueno, a las disidencias sexuales y los refugiados o los exilios ¿no? En este sentido, tanto Diego como Lucía, sé que porque hemos compartido parte de esas investigaciones, sé que ellos han tenido eh, mucho más recorrido más allá de lo que hemos podido hacer juntas. Eh, han pensado y han trabajado esto, no solamente de manera militante o en los activismos, sino también dentro de la institución cultural y con proyectos culturales o con acciones culturales en relación a esto. En este sentido, me gustaría, si os parece bien, que eh, Diego, como ha, ha antes apuntado, ¿no? estas normas y estas... Eh, bueno, y estas exclusiones o estas eh, marcas del racismo en relación a, a la epidemiología ¿no? y a los virus, si podrías continuar o podrías de alguna manera compartir con nosotras algo específico y más allá del, del, del Estado español en sus normativas en relación a, bueno, al exilio y al sexilio y a la migración. Se me va olvidando el micrófono. Eh, bueno, sí, primero hablando a través de, esta, de este requerimiento del examen serológico, sé que no para todos los países eh, de Latinoamérica es una exigencia este examen, pero me imagino que probablemente sí para todos los del Caribe, porque tiene que ver un poco con qué cuerpos se, se entienden como riesgosos y contaminantes para la pureza de los cuerpos y de la blanquita europea, entonces muy probablemente sí. Eh, Colombia hace parte también del Caribe y son particularmente los países del trópico los que son entendidos como los más riesgosos, por eso está la medicina tropical y la epidemiología pues consideran justo los cuerpos que provienen de allí como los eh, contaminantes. Mm -hmm. eh, pensando también específicamente en relación a Colombia y España, eh, el gobierno que acaba de salir de Colombia ha tenido una muy buena relación con el actual gobierno de España. El gobierno, el anterior gobierno que, que por suerte está, acaba de salir, eh, fue un gobierno dictatorial que ordenó a la policía masacrar jóvenes en los estallidos sociales de 2021 y 2019 y aún así eh, premió públicamente al, al expresidente Duque eh, con la medalla Reina Sofía y etcétera, ha tenido muy buena relación porque tiene una relación colonial muy clara y lo expresa públicamente, es, es el segundo país inver con inversiones, con mayores inversiones en, en Colombia y después de la, del Tratado de Paz, eh, Colombia, si no estoy mal, es el primero, el segundo país en pedir refugio, exilio es a España, pero España niega masivamente el exilio y el refugio a Colombia porque se logró el tratado de paz. Entonces considera que es un país que está en paz. Y como el anterior gobierno también decía que la paz estaba logrando y que era un propósito del gobierno, que no era real, lo que hizo todo el gobierno fue eh, en contra del proceso de paz. Eh, pues entonces se niega masivamente eh, el, el refugio a los colombianos, les colombianas que, que vienen acá huyendo también de la guerra. Eh, Específicamente eh, hacia, hacia las personas sexo disidentes, eh, creo que se considera mm, una razón de exilio eh, estar recibiendo uh, violencia por razones eh, de género o sexo en el lugar de origen, pero en muchas ocasiones esto eh, no se puede demostrar porque también se espera que las personas sexo disidentes cumplan ciertos patrones de la identidad sexodisidente europea y occidental que no necesariamente encajan. No A mí me gustaría recordar que cuando Manuel Guzmán crea ese término en ese artículo de La Escuelita, eh, él está pensando también cómo ciertas identidades eh, latinoamericanas y del Caribe, que por ejemplo el bugarrón, que es este personaje que no es claramente marica, pero que sí tiene sexo con otros hombres, o el cacorro en Colombia tiene distintos nombres en distintos lugares de América Latina, eh, el bugarrones sobre todo en, en el Caribe, eh, no encaja y no tiene posibilidades de encajar con las identidades LGBTI de, de, de Occidente y de Europa, y es muy importante entender cómo muchas veces las personas que vienen pidiendo refugio, porque son maricas, porque son lesbianas, porque son trans, no son entendidas como tal, no son entendidas ninguna de la, por ninguna de las siglas LGBTI, porque no coinciden con las identidades que se entienden acá, porque no son identificables, no las pueden leer como tal. Entonces creo que ese es un punto eh, clave para entender, porque también además en la vida cotidiana, muchas veces eh, la disidencia o ser LG, LGBTI dentro de los entornos, y dentro de las comunidades LGBTI, no se logra entender eh, de la misma forma y eso excluye también de poder hacer parte de las comunidades LGBTI de estas naciones eh, de acogida, que, que, que muchas veces no son de acogida y que requieren que uno que une, se cree unos espacios propios dentro de las, dentro de las migraciones y creo que eso es, eso es importante también entender cómo las comunidades que se podría entender como sexodisidentes o LGBTI de estas naciones a las que llegamos. Eh, muchas veces son muy violentas también con las sexodisidencias y consideran, por ejemplo, que los migrantes en general, así en, en, en masculino, son un peligro para las disidencias y para las mujeres locales y nacionales. Y entonces consideran que las personas que vienen de Latinoamérica y del Caribe son machistas, son necesariamente homofóbicas, o que las personas musulmanas son todas. Eh, homofóbicas y machistas, entonces son un peligro. Y creo que esas, esas cuestiones son muy importantes, como el, nacion, el homonacionalismo, eh, y yo diría también el homofascismo, aparece ahí como cuestiones que, que violentan constantemente a las personas sexodisidentes migrantes. Muchas gracias, Diego. No sé, Lucía, si quieres eh, añadir o, o continuar al hilo de esto, de esto que, que, que, que subrayaba Diego. Sí, o sea, realmente, sí, como continuar o resaltar ciertos elementos, ¿no? O sea, es, es como por seguir también con lo que planteaba antes de, esta, de, esta, de este paso de ser exiliado a ser refugiado, ¿no? En el, en el Reino de España hay mucha gente que llega a buscar la condición de refugiado por razones LGBTI. Y es en ese momento en que eh, España exige una serie de condiciones para poder ser reconocido como una persona LGBTI. Es decir, el, el reino de España de alguna manera adquiere como un rol fiscalizador de esa orientación sexual y un rol fiscalizador en términos de poder eh, valorar y evaluar de forma exacta si esa persona estaba o no en peligro. Y esa es una cuestión eh, delicada, porque esa es una, es una prolongación eh, de, de, de la colonia, eh, en, bueno, una prolongación sin, sin matices de la colonia, ¿no? del momento colonial. O sea, en ese sentido sí que me parece, me parece complicado este, esta, esta petición de ser homosexual desde los criterios europeos que mencionaba Diego, ¿no? Y algo también de lo que mencionaba eh, Diego tiene que ver con, con una idea que hemos conversado eh, juntas un montón de veces también, ¿no? Que tiene que ver con este como eh, tráfico de la homosexualidad y de la heterosexualidad entre estos dos espacios, el espacio colonizador, el espacio colonizado, eh, había ya la España, en el sentido de que... Eh, cuando se inicia el, el, la, la colonización, de alguna manera, eh, España también se define a sí mismo como un espacio heterosexual a partir de connotar a la otra edad como no heterosexual. ¿no? Eh, hay como una invención colonial de la heterosexualidad. Hemos, hemos conversado un montón eh, de este tema. ¿no? Y eso, eh, claro. Es curioso pensarlo al día de hoy, ¿no? cuando, cuando en este momento actual España pareciera ser la panacea de la homosexualidad y todos los terrenos, las anteriores colonias, los, todos los territorios que fueron colonizados, sean eh, ex colonias españolas o ex colonias de otros países europeos, empiezan a encarnar de nuevo, otra vez, bajo esta otra forma, el... El salvajismo, ¿no? Ahora el salvajismo es la heterosexualidad, cuando anteriormente el salvajismo fue la no heterosexualidad. Entonces, esta, esta, este como trasvase de, de heterosexualidad, no heterosexualidad, que igual resulta binario, tal como lo estoy explicando, o sea, podría ser mucho más complejo, pero es como por sintetizarlo, ¿no? Tiene que ver como con esa permanente operación de convertir en otro y en otro primitivo y en ese sentido. Siempre lo, prim, lo primitivo como algo, eh, digamos, eh, algo, una condición despectiva. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, a, a mí me gustaría plantear también que todas las políticas homófobas son consecuencias de políticas coloniales, de alguna manera. ¿no? Entonces, tampoco es que todas las políticas homófobas que hay en ciertos estados, naciones, eh, ex-colonias, y que en el momento en que... Eh, se convirtieron en un Estado-nación en muchos casos, radicalizaron su, su, su brutalidad, ¿no? su violencia. Eh, y esto lo digo porque como vivo en, en Cataluña, que es, un, que es un, un territorio que permanentemente busca convertirse en un Estado-nación, y yo muchas veces le, le trato de decir a los catalanes que no es la mejor opción convertirse en un Estado-nación. Eh, lo digo por eso también. Eh, pero... Pero claro, eh, las políticas eh, homófobas, que no son necesariamente del Estado, o que a veces el Estado empieza a modificar, son unas políticas que están internalizadas socialmente, son, si, si uno empieza a ver como de dónde vienen, son, son políticas que vienen del, de la colonia también. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que, ese, creo que esto que, que apuntó Diego, y que yo en realidad he repetido de forma un poco, eh, quizás como medio desordenada, eh, creo que es un punto súper clave eh, en esto, ¿no? Cómo, cómo ahora España viene a, a pedir, después de que reprimió la homosexualidad de una forma tan cruenta, ¿no? Y siempre sale esta imagen, que es este grabado de Teodor de Brie, que además nunca estuvo ahí, ¿no? Pero esta imagen de eh, los perros devorando a los sodomitas, ¿no? esa, esa, esa esa, esa imagen que condensa las formas de la represión de la homosexualidad colonial y que eh, ahora de alguna manera eh, son encarnadas de nuevo por, por los otroras sodomitas. ¿no? Entonces, bueno, esta idea que, que solo plantearla y uh -huh. que me parece súper relevante también para pensar en todas estas tensiones ¿no? y, que, uh -huh. y que siguen manteniendo eh, estos espacios que de alguna forma condensan el progreso, condensan la, la jerarquía, etc. ¿no? Muchísimas gracias a, a las dos por haber ampliado ¿no? y abierto como el debate a, a, bueno, a, a, a toda la modernidad sexocolonial ¿no? y cómo de alguna manera... Eh, es, es el reino de España de alguna forma reprimió una diversidad sexual y ahora bandera una diversidad sexual, pero con otro patrón, ¿no? como bien apuntabais. ¿no? No es, es un patrón que, re, que implanta de nuevo, que quiere implantar de nuevo, pero con otros modelos diferentes, ¿no? o con otros roles sexuales diferentes. ¿no? Que Creo que eso lo apuntaba Diego y luego tú también, Lucía, de una forma muy, muy acertada las dos. Muchas gracias. Yo no, yo no sé, Joel, si, si tú eh, eh, podrías de alguna manera concretar también o hablarnos de algunas de estas tensiones normativas ¿no? que se han dado tanto en tu país de origen, Nicaragua, como en tu lugar de llegada, como ha sido el Reino Unido. ¿no? ¿Cuáles son esas especificidades, como hacía también Sandra, que se han podido dar en tu, bueno, en tu exilio ¿no? y en esa... Eh, y en ese toparse con la norma, ¿no? Y en este caso con la norma no solamente sexual, sino con la norma legal, ¿no? O con el aparato le legal que ordena esa norma. Sí. Eh, a ver, vengo de un país en el cual hasta el 2008 se despenalizó la homosexualidad. Es decir, 14 años pasados pero tampoco se hizo un reconocimiento sobre la misma. Es decir, una cosa es que se despenalice y otra cosa es hacer un reconocimiento legal a su existencia. Y de eso nos dimos cuenta cuando se hizo el macro legal, el marco legal fundamental de la, de la, de la ley de la familia. El código de la familia se convirtió en un rango constitucional, es decir, el código de la familia iba a regir una reforma en todo lo que era la ley del matrimonio, la ley de pensión de seguro social, o sea, es la que rige todo. Y entonces, con en el, en el actual gobierno, se hizo el nuevo código de la familia, donde solamente se reconocen dos tipos de familia, que es la, la familia heterosexual tradicional y la familia de madre soltera homoparental, nada más. Entonces... El resto quedó excluida. Es decir, quedamos excluidos totalmente, cualquier otro tipo. Entonces, cuando salí de mi país, de hecho, eh, estábamos en, en, en empezando una lucha por hacer, reforma, por hacer propuestas para la reforma del Código de la Familia, al cual se nos dijo, literalmente, eso es un sueño. Aquí funciona esto y punto en fin, bueno, salir de un país, ¿no? Eh, sin, ningún, sin ningún respaldo jurídico o leyes que aseguraran un respeto o un una, o, o respeto o garantía en materia de derechos humanos con relación a las personas LGTBI. Llego acá, el, en vez existe esa ilusión, ¿no? Ese sueño de, hombre, voy a... El Reino Unido es el paraíso, ¿no? porque esa es la primera idea que se tiene cuando uno sale de un, país, de un país de desarrollo a un país desarrollado, país donde nació el capitalismo, evidentemente, acá. Pero uno viene y dice, ok, pues, o sea, aquí okay, probablemente... Todo bien. Y bien para no ser tan injusto, sigue acá. Existe una serie de leyes ¿no? de protección y de seguridad para las personas LGTBI, incluso hace siglos se aprobó el, el matrimonio igualitario y hay, también hay adopción para parejas del mismo sexo, o sea, hay un avance enorme. Sin embargo, es... El punto está, bueno, la primer shock que obtuve fue el hecho más que tomar por el asunto del sexual fue el asunto étnico. En todos los formatos, acá en el Reino Unido, sale grupo étnico al que usted pertenece, ¿no? Blanco, negro, blanco con mezcla de blanco y negro, africano, asiático, árabe. Y no me encontraba nunca, en ninguna forma, dónde podía caber yo, ¿no? Porque pone españoles, ¿no? Y yo no soy español. O sea, hablo español, pero, pero no soy de España. Entonces, entonces siempre tenía que poner... Eh, hay una casillita ahí que dice otro grupo étnico. Entonces, siempre ponía otro grupo étnico. Entonces, me di cuenta que había un vacío, una exclusión, ahora me tengo... Hay una lucha en el colegio donde estoy estudiando inglés de que se promueva la inclusión del grupo étnico mestizo o, o, o latino, ya por último, para que se integre. Pero esa no es la primera cosa. Bueno. Pero bueno, esos son detalles de forma. Pero otra cosa es que creo que donde hay más, se siente más violento, eh, coincido con Lucía y Diego, es sobre el procedimiento cuando solicita asilo por razones de opción sexual. O sea, uno acá es abierto ese capítulo donde las personas que pues, en su país se sienten inseguros, que no tienen protección, entonces pueden hacer, solicitar el asilo por razones de, de, de orientación eh, sexual. Todas las personas LGTB. En mi caso, yo hice la solicitud de asilo por los dos vías, por razones de persecución política, pero también por el asunto de identidad sexual. Cuando por la parte política no hubo ningún problema, tampoco por la parte, pero cuando se llega al procedimiento de, por el, por el asunto de identidad sexual, es impresionante, impresionante, o sea, Ah, la primera pregunta que me hizo el oficial de migración en la entrevista para aplicar al asilo fue, ¿Usted puede demostrar que es gay? No, de, de, eh, no sé, pues, o sea, eh, o sea, ¿cómo quiere que le demuestre? O sea, es como que, yo, casi me atreví me a decirle al oficial, ¿Usted me puede demostrar? Porque es heterosexual. Entonces, porque esa, ese procedimiento o sea, es un cuestionario impresionante. Luego, ok, pues yo puedo demostrar que soy homosexual, ¿verdad? Porque, ok, mire, aquí hay dos libros en inglés escritos en Estados Unidos sobre mi, mi trabajo político y mi trabajo activismo LGTB en mi país, y eso puede ser, servir de, de prueba. En mi caso, pero no todo el mundo tiene un libro que hable de uno. O sea, entonces, luego, eh, entrar a los detalles de, de, del porqué ser gay, ¿no? ¿Eso lo usted lo sintió a los 11 años? ¿Lo sintió a los 13? ¿Lo sintió a los 12? ¿Lo sintió a los 18? Por favor, de un momento yo le dije mire, disculpe. Yo me di cuenta que me gustaban los hombres y no sé, ya, ya se me olvidó porque ya tengo 56 años. O sea, ya, ya se me olvidó. no creo que eso fue toda la vida. pero Y luego, el procedimiento de invadir la parte más privada. Cuente con detalle cómo fue su primer encuentro sexual. Cuente cómo se sintió. O sea, un procedimiento de preguntas que yo dije, no voy a protestar sobre este cuestionario ahorita porque yo quiero que me den el asilo, no quiero hacer un escándalo sobre esto. Pero una vez que me den el asilo, ahora sí estoy comenzando a hablar con otros grupos de, de, de colectivo, grupos acá en Brito, LGTB, para hacer una propuesta que modifiquen el proceso de, de, de, de cuestionario. Porque además tienes que contar si... Es increíble, ¿no? Porque me dijo, ¿usted puede hablar de todas sus relaciones sexuales que ha tenido? Mire, no termino hoy si comienzo a hablar sobre eso, ¿Verdad? O sea, como diciéndole, pasa el límite de los doce. Entonces, entonces, pero, perdón, o sea, es, un, es sumamente violento. Sumamente violento. O sea, luego está que, por ejemplo, si uno se quiere casar ¿no? con otro hombre, para las parejas heterosexuales no hay ningún problema, pero para la gente del mismo sexo, cuando es, lo primero que piensan es, este le está pagando 5 mil libras al otro para, para hacerle el favor que lo nacionalicen más rápido, ¿no? O, o este asunto o se vuelve un... es totalmente difícil. Y, y aún así, entonces, hay, creo que en el sistema, de hecho, está radicado acá, el, el sentirse muy violentado y casi uno se siente culpable por ser gay, me imagino que debe ser, así debe sentirse las lesbianas, las trans, ¿verdad? Los trans, o sea, quien sea de la comunidad LGTB que viene buscando exilio acá, que a solicitar asilo, porque ese procedimiento es cruel, absolutamente cruel, y y no es una, dicen, es una entrevista, y casi se convierte como un, como un, un como un proceso de interrogatorio, casi como, como les, les dije, les dije yo, la única vez que me han preguntado esta cosa, han sido dos ocasiones. Una, frente a las autoridades de la seguridad del Estado, que era inspirada en 1987 en la KGB rusa en mi país, y ahora ustedes. O sea, es impresionante, se parece el mismo formato. Entonces, son cosas que yo creo que, que son las que más realmente aquí son más fuertes. Y yo pienso que, a ver, yo como una persona de un país, ser abierto no me cuesta ni me es difícil hablar sobre mi sexualidad. Pero yo me, he puesto, me puse en los zapatos de otras personas que vienen en, a, a solicitar asilo, más que provenientes de países africanos o asiáticos, gente que está muy limitada, que no le gusta hablar y que... O sea, el hacerle revivir tal vez cosas traumáticas incluso sobre su vida sexual, o sea, es muy difícil. Y que si tú no respondes, no te dan el asilo. Entonces yo creo que más en ese sentido es lo más fuerte en este país. Muchas gracias, eh, Joel. He visto esas, esos comentarios en el chat de que si ese... <risa> Esa persona debería tener sexo gay o no. Yo creo que no, que no debería dársele placer a una persona que hace ese tipo de interrogatorios. El sexo, el placer, no, nunca debe llevar consigo ese interrogatorio. Bueno, veo que Sandra tiene la, la mano levantada, pero tenemos poco tiempo. Voy a lanzar la última pregunta. Eh, nos queda como... 20 minutos, con lo cual cinco minutos para cada, cada una de vosotras. Y eh, como Sandra ha levantado la mano, iniciaré por si quieres retomar alguna cuestión eh, relevante que haya dicho Joel o bueno, cualquiera anteriormente, eh, como la primera que puedas iniciar esta. Esta tanda, esta, esta última tanda y la última tanda, la última pregunta, que son dos preguntas en una, porque no nos da tiempo a, a, a separarlas, es que habéis nombrado toda, toda esa matriz de violencias culturales, de violencias eh, institucionales, que tejen eh, que se tejen a través de los cuerpos. Eh, migrantes de los cuerpos exiliados, eh, eh, obligados o no obligados, y donde digamos la matriz colonial, la producción del capitalismo, la producción de toda una serie de requisitos eh, en la entrada, en el asentamiento, eh, crea violencias. Esas violencias han sido nombradas, pero también creemos, Pablo y yo, que... Eh, que afortunadamente existen resistencias resistencias y formas de vida para, uh, para sobrevivir e incluso para eliminar estas, estas, estas violencias que, que acontecen, que acontecen en, en la Europa fortaleza, en, en las vidas de determinados, eh, de determinados cuerpos. Y a eso uh, va esta última pregunta. Quería mm, que nos contaseis eh, ¿Qué tipo de resistencias específicas se construyen en los países de llegada, en vuestros países de llegada, en vuestras ciudades donde estáis viviendo? ¿Cómo se articulan las formas de apoyo mutuo y las redes de solidaridad que se pueden establecer entre las personas eh, disidentes sexuales? ¿Y qué papel también pueden tener las comunidades queer de origen a la hora de organizar resistencias que amplíen y critiquen, que amplíen la, la libertad y que, amplí, y que amplíen la crítica colonial capitalista y patriarcal. Y eso lo digo por la parte que me atañe y a Pablo también, por la parte que, eh, que le atañe en tanto que activistas eh, sexodisidentes. Y para terminar, también nos gustaría saber cuál es la lucha prioritaria en este momento, es decir, en esta década que iniciamos, esta década pandémica, esta, eh, esta década, este verano de, que se manifiesta también de una manera brutal eh, el cambio climático con lo, todo lo que va a llevar en relación a los movimientos eh, de sexo de disidentes, pero no solo, del norte de África, de América Latina, todo toda una serie de fenómenos que se están acelerando y que, por supuesto, eh, van a ser influyentes. Y en, ese, y en ese sentido, ¿cuál es la lucha prioritaria en este momento para cada una de vosotras y cómo, cómo empezáis a imaginar que se podría abordar? Traslado esta, esta pregunta a Sandra y, bueno, de una manera fluida, por no pillar más tiempo, continuad. Eh, interrumpiros vos, vosotras mismas y continuad en la conversación hasta el final Ok, rapidito porque tiene que ver mucho con lo que eh, yo quería decir bueno, se imaginarán que eh, a mí el matrimonio pues nada, como una institución colonial y demás sin embargo, ese mismo matrimonio puede ser usado para que personas de la comunidad LGTBIQ Plus puedan eh, eh, adquirir derechos Hechos. y eso a mí me parece fundamental y, y muy importante y, hay, y, y además no es nada novedoso ya hay países donde se está haciendo donde se están salvando vidas ofreciendo a una persona una, una, una unión civil o, o un matrimonio y esa es una manera de resistencia por eso eh, eso eh, quería acotar y tiene que ver con la pregunta que haces ahora bueno yo creo que en mi humildísima opinión la lucha prioritaria es por la propia vida y por supuesto si, hablando de prioridades, no sería la palabra que yo utilizaría, pero si tengo que usarla es por la propia vida. Eh, ahí están eh, las personas trans, las mujeres trans, que están luchando por ser reconocidas personas, personas negras que también están eh, eh, eh, luchando por ser reconocidos seres humanos. Entonces la, la lucha para mí es por la propia vida, y no solo y únicamente por la vida de los seres humanos, sino también de la, eh, por la vida de otras eh, especies. ¿No? Y bueno, eh, qué es lo que me, desde el punto de vista personal, es también mi propia vida después de 20 años de activismo, poder eh, des desintoxicarme de alguna, en algún sentido. Me encantaba cuando lo decía, decía, bueno, ya ahora lo pienso de otra manera, me he relajado con relación a esa, a, a esa temática, porque uno pasa por puntos, sí, bien radicales, quizás ya ahora que tengo casi 50 años, es como que una, para sobrevivir tienes que eh, eh, de alguna manera empezar a, a, a pensar menos binariamente y esa diversidad se hace mucho más amplia. Paso la palabra porque tengo un poco. Por Lucía. Ok, por, por, alusi por alusiones. Eh, sigo yo. Eh, bueno, yo como experiencia de resistencia, la verdad es que me cuesta no, no recordar la red de cuidados antirracistas que se montó en Barcelona con el COVID, que fue una, una reacción eh, de apoyo mutuo, radical, a, acompañando a personas a las que el Estado nunca iba a acompañar en el, en el momento del COVID. ¿no? Y que, y que en realidad ese no acompañamiento se traduce en un deseo de eliminación. ¿no? Eran comunidades que querían ser eliminadas por el reino de España. ¿no? Y ahí obviamente estaba la población trans, la población sexo disidente, pero también familias eh, heterosexuales que por el hecho de no ser blancas, no ser europeas, no ser españolas, no iban a recibir nunca ayuda. Eh, quería hacer un apunte súper breve porque salió hace poco este libro de, traducido de Dean Spade que se llama Apoyo Mutuo y es súper eh, importante también entender la distinción que hay entre el apoyo mutuo y la caridad, ¿no? la caridad como una cuestión que viene de una tradición cristiana europea en la que los ricos le quieren dar un poco de limosna a los pobres pero manteniendo esa jerarquía social eh, y en, ese, en, ese, en esa operación de la caridad siempre los pobres son pobres porque son flojos porque, son, eh, porque no se mueven porque son borrachos porque son eh, primitivos o lo que sea ¿no? entonces en realidad la solidaridad tiene que ver con, un, con otra cosa que no es la caridad ¿no? y, el, y los estados cuando dan condición de refugio por conectarlo con la conversación anterior están en general operando desde una política de la caridad es decir eh, esperando ¿no? que la gente eh, cumpla ciertos requisitos de elegibilidad. ¿no? Eh, ahora, eh, luchas prioritarias. Quiero sumar otras eh, para, que, para, para que sumemos una, un abanico de luchas importantes. Eh, a mí me, me interesaba también conectarlo con algo que apareció en la, en la primera sesión de este ciclo, que tenía que ver con el, con el feminismo transodiante y prohibicionista del trabajo sexual. Me interesaba eh, traer una, una frase que es de la, de la activista, eh, trabajadora sexual y antirracista Linda Porn, ¿no? que dice que el mayor proxeneta es la ley de extranjería. Es decir, eh, cuando todo este feminismo que es transodiante, que también es prohibicionista el trabajo sexual, que también es prohibicionista la pornografía y que en el fondo es profundamente antidisidente, eh, en el fondo es un feminismo racista también, y en ese sentido, eh, como, bueno, como me parece que el racismo es una de las, de las, de las luchas que son eh, totalmente básicas en este momento, y que este ciclo va a tocar esta lucha constantemente, me imagino, también eh, conectarlo ¿no? con, con, esa, con esas demandas que, como, que, que Linda en realidad lo sintetiza súper bien al plantear que, que eso, que la ley de extranjería al final es un proxeneta, que tiene que ver con el trabajo sexual, pero también con todos los trabajos de cuidados que Europa de alguna manera eh, explota a través de esta ley. ¿no? Se, lo, se la saca, digamos que todo el trabajo de cuidados lo saca gratis o barato a través de esta ley. ¿no? Entonces, eso, y pasarle la, la palabra a quien quiera seguir, mis compañeros. él tal vez. Sí, o sea, yo creo que las la resistencias que se originan, los que uno busca, ¿no? Es. Eh, creo que yo siempre he, sido, he tenido mucha fortaleza, ¿no? Y, y, pero una de, las que, una de mis fortalezas que siempre defiendo es que mi felicidad no la puedo perder por nada ni por nadie. Entonces, esa felicidad es la que me ha dado la fuerza de continuar. Porque, y de hacer cosas que estén acorde al lugar donde estoy. ¿No? Entonces, entonces... Eh, entonces, tiene uno que ser resiliente, ¿verdad? Más que buscar resistencias. O sea, porque hay que preservar, preservar, hay que ir más hacia adelante. Porque vivo en una, ahora vivo en una sociedad donde la comunidad LGTBIQ está estritificada. O sea, porque los grupos, los grupos LGT o son británicos. O somos otros latinos, otros son negros, otros son árabes, porque el sistema ha generado también una serie de distancias entre los mismos colectivos, entre los mismos grupos. Y por otro lado, pues, no he querido perder el contacto con mi gente. ¿verdad? Entonces, tengo que plantearme una serie de resistencia, de paciencia, de fortaleza para poder continuar haciendo lo que siempre he hecho en mi vida. O sea, desde aquí o, o allá, pero seguirlo haciendo. Creo que eh, siempre los propósitos se unen cuando pueden ser, aunque no esté en mi país, pero quiero unir, ser ese puente de unir entre la gente que está en mi país, lo que no están en mi país y lo que estamos acá, Hacer un puente y volver a recuperar y restablecer y reconstruir las relaciones entre las comunidades LGTBIQ, al menos entre los dos países. ¿Verdad? Porque ha sido, me doy cuenta con un simple ejemplo para terminar. Mucha gente cuando yo le digo que soy de Nicaragua piensan que soy del centro de África, de la misma grupo LGTBIQ. O sea, no tienen ni noción de lo que ha pasado en Nicaragua, y ese desconocimiento y esa falta de información es porque el sistema generado, ya tú lograste tu propósito, tienes tu matrimonio igualitario, tienes todas tus buenas condiciones, se olvidaron del resto. Entonces, yo creo que visibilizar nuevamente lo que nosotros somos, lo que, por qué estamos aquí y cómo eso es conectarse en el, el, el, con otras gente de, de otras partes del mundo es lo que genera realmente más que esperanza, más que, que un sueño, creo que es lo que genera más fortaleza para seguir haciéndolo. Yo creo que por ahí anda mi resistencia. Muchas gracias, Joel. Pues Diego, um, sin más uh, dilación, te paso a la, la última palabra en, en, en, en este. Bueno, yo me sumo un poco a todas y sobre todo a lo que decía Sandra, yo creo que la resistencia a sexo, disidentes, migrantes, exiliadas, están principalmente enfocadas en sostener la vida. Si sí, la violencia eh, necro, si heterosexual, colonial, eh, constantemente está enfocada en desaparecernos, en desaparecer a los cuerpos migrantes, sexo, disidentes, sobre todo al de las personas racializadas y de las personas trans, particularmente enseñadas contra esas personas, eh, nuestras resistencias se centran en sostener la vida, en modo de sostener la vida. Lo que contaba Lucía aquí en, en Barcelona, la red de cuidados antirracistas eh, es un ejemplo de ello. Y yo creo que eh, hay que entender que las rutas migratorias eh, son las mismas rutas coloniales, son las mismas rutas que de, de los barcos que venían de, de, de África de Europa, África y a América, y son las rutas que siguen abiertas y que siguieron abiertas siempre desde la colonia porque siguieron extrayendo todo tipo de riquezas de nuestros territorios, de esos territorios eh, durante toda la historia, desde que, desde que empezó la colonia, y, y que son rutas que, que están abiertas y son las rutas que hemos tomado nosotros porque los recursos mínimos para vivir están ahora en el norte, y por eso es necesario para, para tanta gente migrar ahora y eso es importante entenderlo. Y yo creo que para, las, para los colectivos exodisidentes del norte, de Europa, de España, eh, que quieran colaborar de alguna forma, yo creo que la regularización, eh, dar papeles, dar reconocimiento de la existencia, es reconocer lo mínimo, es reconocer la humanidad, es reconocer la existencia de la vida de las personas y en ese sentido el reconocimiento de la identidad trans es fundamental, pero también el reconocimiento de la existencia y de la vida migrante, y eso implica regularización, dar papeles, y eso implica individualmente, como responsabilidad de cada persona disidente europea, casarse con un migrante, con una migrante, con un emigrante, para que se reconozca como ser humano y se le den derechos mínimos, vitales, para que pueda existir. Y yo creo que en eso me sumo con Sandra. Y si muchas veces para las políticas queer el matrimonio es entendido como una cosa conservadora, heterosexual, también eh, con una historia colonial, hay que entender que ahora es la forma de dar reconocimiento de la vida de muchas personas y la regularización en general de, de los migrantes, eh, como en este movimiento y en este grito que se ha movido tanto en España, regularización ya es urgente para reconocer la vida y para sostener la vida de todas las personas migrantes. Pues, pues muchísimas gracias. Eh, tenemos un poquito de tiempo para las preguntas que pueda haber en el chat. No sé si, si alguien de fuera eh, está recogiendo… Bueno, no sé si alguien de la organización recoge las preguntas del chat, del streaming, si hay algún procedimiento o, o no hay ninguna pregunta de las millones de disidentes y no disidentes que nos están escuchando. Bueno, pare, parece que no hay preguntas, ¿no? Ah, sí, parece. nos dicen que, que parece que no hay preguntas. Eh, no sé, yo mientras llegan las preguntas puedo leer un fragmento de un, de un texto, una cita, claro, de un claro. libro de una autora caribeña que se llama Johan Mijail, eh, que se llama Manifiesto Antirracista: Escrituras para una Biografía Inmigrante. Eh, uh -huh. puedo, puedo leer un, un pequeño fragmento mientras llegan preguntas, si es que llegan. Eh, vale. Después de. porque es una persona de República Dominicana que emigró a Chile. Y de eso se trata eh, lo, que, lo que cuenta en este, en este librito. Después de tres años en Chile, comprendí que la nacionalidad son los amigos, no un documento. La nacionalidad es un texto de inconformidad y una posibilidad que sirve únicamente como una estrategia, un posicionamiento. Neguemos juntos los estados nacionales e inventemos nuevas modalidades de relación con el poder, el pasado y el futuro. Potenciando las diferencias, el mestizaje, negando las fronteras, las demarcaciones territoriales, físicas, ideológicas y de género. Hoy no podemos instalar una disputa sobre la cultura, un tema país, sin antes iniciar un proceso de experimentación subjetiva que implique una reflexión a las identidades normativas, nacionalidad, diferencia corporal o cognitiva, raza, clase, sexualidad, género. Entremos y cambiemos esta composición, hagamos un duelo, un ritual funerario, un ritual funerario sin patrias, sin banderas, reinterpretemos la ciudad porque allá es masculina y heterosexual, y aquí también. Lo voy a dejar ahí, aunque sigue, pero lo voy a dejar ahí. Este oh, es, es un texto, bueno, un párrafo precioso. Es un, sí. es un texto que en general recomiendo un montón y también a mí me, me está gustando, no lo he terminado, pero me está gustando mucho porque también es una experiencia eh, dentro de, del territorio llamado Chile, que es de donde vengo yo, pero que también habla del racismo que se produce ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay como mucho eh, racismo ahí en todas partes y, y, lo, y los Estados-nación son una arbitrariedad también. Y bueno, no ha llegado ninguna pregunta, era por hacer tiempo. Bueno, no, sí, si Clara Jiménez, aprovechando tu lectura, Lucía, nos, nos, bueno, nos, nos pide que si podíamos compartir o si podíais compartir algunos de vuestros referentes sobre diásporas queer y, y sexilios, ¿no? si, eh, aparte de este fragmento, hermoso fragmento que nos has leído, si alguna, si alguna puede o quiere eh, o le apetece compartir alguna, alguna de sus referentes, o algún libro, o alguna, o algún, o algún, eh, o alguna película, o alguna, algún imaginario cultural relacionado con las, las por queer y, y los exilios. Ay, nadie dice nada. Bueno, yo diría que aquí tenemos a cuatro, para mí son cuatro de, de, de mis referentes que, que los piensan y, y los, los trabajan, y bueno, yo quería... La verdad eh, es que lo, yo quería recomendar o quizás mencionar el trabajo de Norma Mogrovejo, que ha trabajado el tema del sexilio hace muchos años, uh -huh. y que tiene libros con ese título y artículos, pero, pero hay uh -huh. muchas referencias. Bueno. Son dos buenos grandes referentes, aparte de vosotras mismas las que hoy nos acompañáis. Y son el, el texto donde se introduce el, el término de ese exilio de Manuel Guzmán, que sí. se llama para escuelita que hace parte de un libro que se llama Puerto Rican Jam, que es de teóricos es sexodisidentes migrantes en Estados Unidos. Sí. Eso puede ser un, un interesante para ver. Bueno, pues si os parece, eh, nos, nos emplazamos a dentro de un mes, al último jueves, digo bien, ¿no? del mes, de, del mes de, de septiembre, en el que tendremos eh, la tercera sesión de este ciclo, en el que nos interesará o nos interesa especialmente eh, meternos en la cama. ¿no? Esta sesión será En mi cama, entre quien yo quiera, políticas sexuales revueltas con los cuerpos, el sexo y el deseo ya tendremos otras cuatro invitadas y colectivas, ¿no? y, y personas individuales y colectivas que vendrán a hablarnos de políticas y prácticas sexuales, ¿no? que nos parece eh, importante. ¿no? Además también en un momento como el actual, en el que parece que algunos de los estigmas relacionados con las prácticas sexuales, de, en este caso específico homosexuales, está multiplicándose a raíz de la viruela, la viruela, ¿no? la viruela de, del mono, ¿no? como vuelve a haber un, un estigma en relación a ciertas prácticas, ¿no? a ciertas formas de, de relacionarse, aunque la sesión no estará centrada en eso, ¿no? pero yo creo que la oportunidad que se nos ha dado este año de hacer el programa expandido, por desgracia, hace que vayan surgiendo temas que se van eh, añadiendo a, a la agenda y que podamos ir incorporando. ¿no? Yo creo que la sesión de hoy, combinada con la de junio, nos hace un buen combinado en el que nos hacen o nos, dejan, o nos permiten ver parte de las violencias de las políticas estatales, tanto en países de origen como en países eh, a los que se emigra eh, en relación a la, a la, al racismo, al, al sistema colonial y a la sexodisidencia. Muchísimas gracias a todas. Yo no sé, Fefa, si quieres eh, despedirte de alguna forma, pero... Eh... Bueno, ya estamos terminando muy bien. Yo creo que... Ha... Me ha encantado vuestra mm. intervención. Creo que cada vez se aprende más y cada vez hay como sujetos políticos eh, que, que dan mucho y la necesidad de que, de que haya esos encuentros para que sigan sucediendo cosas y para que siga habiendo la posibilidad de, de expandir de alguna manera una cierta desobediencia queer, aunque sea virtual, pero también eh, la... La necesidad de construir eh, una cierta esperanza, eh, una cierta esperanza política, eh, puesta de una manera muy, por mi parte, muy, con mucho empeño en, en las disidencias sexuales y en lo que representa pues, eh, eh, to, todo, todo el Gran Sur, toda, todas las gentes que, que vienen, que van obligadas o no desde, desde esos lugares... Eh, de, de, del, sur, del sur del mundo, ¿no? de, esos, de, esos, de ese gran, gran espacio que, que realmente eh, yo creo que es la esperanza para que suceda, para que puedan suceder cosas nuevas y, y en ese sentido escucharos a, a vosotras, pues bueno, ha sido, ha sido sí, sí. interesante para seguir continuando y para seguir eh, ahondando en, en experiencias que amplíen la desobediencia, pero que también amplíen eh, la esperanza política, que no la cancelen. ¿no? Que no la cancelen. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Sí, nos vemos. Muchas gracias.